Duraron la mañana casi entera ahí, jugando esa vaina que eh, dos muchachos y una mujer uh -huh. entonces eh, había un carro sin placa parado por ahí arriba nada más había uno quiere decir que lo que hicieron en el atraco fue con estos dos y la, y la mujer okay. entonces ahí lo cogieron, le dieron unos golpes a Luis, la mujer la tumbaron la, le pusieron un pie, la estaban ajoicando eh, la mujer le echó mano a uno de los atracadores por un grano cuando ya vio que era. entonces vino la mujer y sacó una sevillana entonces ella le dijo no me mate mi marido que este que te feimo okay. llévense todo y entonces la policía llegó pues anda atrás de eso y que se llevaron se llevan una vez en una suma de dinero grandísimo tres paquetes eran cuatro dejaron que hay uno se llevan la pistola rompían la cámara y ya tú sabes. ¿Cuánto eran ellos? Eran tres, dos, do y una mujer. ¿Es como a qué hora pasó eso? Eso pasó como a como a las dos, la dos y media. ¿No ha abierto el negocio hoy? ¿Eh? ¿El negocio no ha abierto hoy? No, sí. andan llevando a la mujer ahí para la, para la clínica también y están otra cosa para la policía. Eh, ¿No saben el monto específico de cuánto le llevaron? ¿No saben cuánta cantidad de dinero le llevaron? No, él sabe cuánto le llevaron. Porque eran cuatro, eran cuatro paquetes, dejaron caer uno según el carro. Estaban nerviosos. Ok. ¿Ha pasado otra vez eso? ¿Lo han atracado otra vez o la primera vez? No, la primera vez. Bueno, ¿el llamado a las autoridades? ¿Eh? ¿Qué usted le pide a las autoridades? A la policía. Ellos estaban aquí. Eh, investigando. Duraron la mañana casi entera ahí. Jugando esa vaina que... Eh, dos muchachos y una mujer. Uh -huh. Entonces... Eh,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 no me mate mi marido que este que feimo okay. Llévense todo. Y entonces la policía llegó, pues, anda atrás de eso. ¿Y qué se llevaron? Se llevan una vez una suma de dinero grandísimo, tres paquetes, eran cuatro, dejaron caer uno, se llevan la pistola, rompían la cámara. Y ya tú sabes. ¿Cuántos eran ellos? Eran tres, dos do y una mujer. ¿Es ¿Cómo a qué hora pasó eso? Eso pasó como a, a las dos y media.